A mí lo que me dicen es que la notificación le va a llegar a su departamento de Puerto ah, Madero, que tiene que ver con que también es la cuestión de la feria, ¿no? La feria judicial, claro, claro. Es, está, estamos en enero, pero bueno, lo que me cuentan es que la van a citar a declarar sí. en febrero. Cuando la citen a declarar, acá hay dos opciones. Ella debería decir, a ver, lo que dicen los abogados de Camila, ella debería decir que fue una situación de nervios, ¿Enojo? Que, de, de enojo, que colapsó y que ella no quiso decir lo que sí. dijo. Eso es lo que tendría que decir Camila Holmes. A partir de ahí los abogados de Rodrigo de Paul ahí van a ver qué hacen, porque Rodrigo no retiró ninguna demanda. ¿Pero por qué? Porque esta denuncia penal no se puede retirar. De hecho, hoy los ah, abogados... O sea, si él se arrepiente, no puede retirarla. No, porque, a ver, el fiscal, ¿qué hace? El fiscal tiene que investigar. Claro. Esto es una denuncia penal que llegó al juzgado, ya tiene un fiscal claro. a cargo. El fiscal, a partir de ahora, con todos los chats presentados y también con documentos, porque hay audios, no solamente chats. ¿Cómo se vuelve de esto? ¿no? Es muy y es muy complicado. Es muy difícil. Porque mira que escuchamos, digo, conflictos de matrimoniales. Sí, digamos, sí, sí, pero una denuncia penal. Por amenazas. Es, es difícil que llegue a, a una contra Cami, porque justamente lo que tienen que demostrar es que la intención de esas amenazas era real y que no era un, un, un te voy a matar así como claro, uno dice pero, el pasado. Eh, pero como dice Florencia, ¿cómo eso? volvés no, a claro. tener una relación de no paz con el papá de tus no hijos? Es ¿Saben eso? lo que me dicen hoy con respecto a esto? Porque me dicen, bueno, ella puede ir a tribunales porque obviamente le van a ofrecer el descargo obviamente. a Cami Holmes. Ella puede decir esto, nervio, enojo, colapso. Y van a decir, bueno, pero usted estuvo nervioso todo el año. Porque la presentación de Paul es tan contundente, la causa es, que... es tan contundente, con escritos con audio. Pero yo lo tenía, lo tenía por sabes qué pasa, Flor? Ahora con esto se abre otra puerta, porque Camila va a tener que ir a declarar, y ahí Camila va a tener que decir por qué estaba tan nerviosa justamente. Entonces va a contar toda su historia con De Paul, cómo se enteró de, de que la relación se había terminado, de otras historias. Pero eso justifica y demás. ponerle lo que le pasa bueno, si a ella. Dirán, eh, claro, ella va a tener justificar, que justificar no. de Pero esta que, manera no, por qué no estaba dice. tan enojada. No, y esto busca? también va a salir a la luz. Esa ¿Qué sí busca De Paul? Porque la verdad, si vos tenés una ex-mujer, sabés que se enojó, sabés que no le gustó, si sí, si, si no, si las fechas cierran, tema de ellos con Tini y con Camila. viendo a la justicia. O sea, eso es lo que yo no entiendo. miedo? ¿Por no, qué no, abogados, igual lo que dijo lo que por qué de la justicia? Lo que acaba de decir Nancy no me parece que sea menor. Porque en el caso que ella, que Camille Holmes, decida... ...contar claro. su historia... Sí. ...no de todo lo que sucedió... ...es peor para, le para le va a eso. ...es peor porque va, porque va a estar todo... Y esto, eso aparece, ...y esto sigue... A los, ...no, claro, a los medios... Quiso. ...¿cuánto tardan en llegar a los medios? ...dos minutos, Flor... ...quiso apagar el juego con kerosene... ...¿quién Holmes lo nunca consejó? ...¿quién lo consejó? nunca contó la historia... ...a Rodrigo de Paul a mí, para hacer esto... mí lo, lo que, ...a mí lo que me contaron de parte del entorno de Camila... ...es que Camila siente que esto se le fue de las manos... No esperaba, no se esperaba esta denuncia penal... Obviamente, Rodrigo de Paul no quiere saber más nada. Rodrigo de Paul quiere que se terminen eh, sí. las amenazas y el hostigamiento. Porque dice, esto fue... Durante todo el año fue previo al mundial. Hay una situación que también me cuentan de Rodrigo es de Pol. Es difícil haber sido jugar para este chico que viste cuando no habla y sí, digo, con toda esa presión. Con la atención. ¿eh? Bueno, y también hay un punto que lo, lo llevamos acá en Intruso Flor, que tiene que ver con la presentación de Camila Holmes en un programa de televisión, en el programa de Tomás Dente, previo al partido, Ajá. al primer partido del mundial. Eso también molestó muchísimo, eh, sobre todo el arreglo económico. Usted tiene un arreglo económico, bueno, que ya lo sí, contamos, sí. que es súper extenso y que Rodrigo de Pol lo que me dicen respeta a Rajatabla por eso esta demanda, esta denuncia perdón, denuncia penal, continúa y la citación a declarar a Camila Holmes es en breve, me dicen que en febrero la van a citar a declarar y ahí la van a notificar formalmente y ya está imputada Sí, lo, lo, lo que o sea, lo hicieron es, ¿qué puede? ¿por qué en lugar de apaciguar que frene. las cosas? ¿no? totalmente es decir, yo creo que los abogados le dijeron que la única manera de que ella frene con todo este tema era hacer la demanda, pero la verdad entre marido y mujer, este tipo de demandas me parece que es no, un delirio, yo, yo no sé lo que va a decir Cami pero por las cosas que me, a mí me cuenta y ella llegar a contar todo, cómo claro. se empieza a generar el ida y vuelta, qué fue lo primero que le dijo De Paul a ella y por qué ella reacciona de esta manera y otras cuestiones que ella sabe. Esto escándalo ¿Y todo, es tú, poco. y todo fue por lo del dedo, todo fue por por eso de que no fue a ver a los hijos supuestamente. Esa fue la, la llegada la del... eso no, fue no, la eso de la disputa. Claro, bueno. no, pero eso, eso detonó, le, digo, le, que él quiera hacer esta, esta denuncia. Sí, eso fue el final que, que tiene ella que ver no dejara con el recital. Que los chicos fueran al mundial. No, el tema fue que ella no dejó que los chicos fueran al mundial. Él quería que los chicos, como dijo el papá, fuera con una niñera que es muy jovencita. No, pero después sí, claro. que trascendió no, todo claro, eso, sucedió no, el no, tema. Lo que de... pasaba es que a ver, Camila lo estaba haciendo quedar dar a él, o oh, realmente es lo que pasaba. Y eso bueno, lo empezó a hacer con Re Camila. Perdón, la, la propuesta sí. del Mundial... Subí fue... una foto, porque no solamente... A ver, lo del Facu creo que es lo más leve... Lo que sube tiene... antes del Facu es una foto de su hijo, como diciendo, mira lo que te perdés mientras vos estás en el show de Tini. Igual lo que cuenta Laura con respecto o a la propuesta Teenie, del no, Mundial. Que, no, que fue a verla directamente. Claro, que fue el... a ver directamente a No, después, de, claro, después le, le contamos a la gente que fue después de, de esa caravana del donde festejo, había 5 claro. de personas que nunca llegaron. Mm. Pero igual nunca hubiera llegado a Puerto Madero, estaba todo es colapsado. Eso es lo que dicen del entorno de Paul. Y lo que me cuentan del Mundial... A ver, del mundial también es clave lo que, lo que dice Laura, porque a ver De Paul le dio todas las posibilidades a, a Camila. Que vayan los hijos, que vaya Mónica, la madre de, de Rodrigo, que vaya la niñera. Lo que no quería eh, De Paul es que vaya Camila. Sí, claro. acá, acá pero hay una cuestión versiones. de que a, a él le corresponde estar con sus hijos sí. por un contrato. Y porque que estaba Tini también. ¿no? no estaba Tini en ese momento, ¿te acordás? Mira, pero después, vamos a decir que en esto de las amenazas hay dos versiones contrapuestas. Porque por el lado de Cami lo que dicen es: él amenazaba con que si no llegaban a un acuerdo iba a contar cosas del padre de Camila. Y De Paul dice que ella lo amenaza con que no le va a dejar ver a sus hijos o demás que que cuente. Ahora, todo va a tener que salir en la justicia ahora. Ahora, el... todo esto lo van a tener que el frente a un juez. El mensaje del padre de, de Camila que dicen que es viejo, ¿de qué año era? No, es eso, fue, eso fue cuando se mm. llegó al primer acuerdo, que, que dicen que de Paul quería que ella firmara este primer acuerdo y ahí es donde ella cambia de abogado y pone a trimar. Habló con nosotros, vuelvo. ¿se acuerdan? que habló Exactamente. El padre de Camila acá? Para... Entonces ahí en ese audio que se filtró también, él decía, acá la abogada dice que vos querés remover cosas de una causa que me hicieron a mí y que fue sobreseído, Bueno... O sea, que a partir de una supuesta amenaza de Depol, vienen estas supuestas amenazas del otro lado. Tenemos que ir muy para... ...empezó con el tema de las amenazas. La verdad que esto llega a la justicia es tremendo. ¿Vos te acordás lo que mostró Gonzalo eh, con respecto al chat que decía... No, Maite, perdón. Maite. Que decía, saca la denuncia. Sí. No la puedes sacar el tema de los abogados. Los abogados también, la, el entorno de Camila está preocupado por el tema de esto que va a tener que ir a declarar, que va a estar imputada, que se, ella no quiere hablar. Sí, pero no sé si preocupado. Yo ahora, eso es lo que digo, lo que planteo. Que quién se debería preocupar ahora si ella habla, porque todo Exacto. lo que uno declara en la justicia, a, lo, a los 10 segundos están los medios. ¿No? Pero Flor, él, él ¿No? también tiene muchas cosas para no, contar. que tiene que preocupar es Tini. No, pero él también tiene muchas cosas para contar. Sí, pero digamos de la... Bueno. De Paul, a mí lo que me dicen que De Paul se guardó mucho. Porque De Paul es también esto ante esta denuncia, las amenazas y el hostigamiento, ya decía, bueno, le decía frená, frená, frená. De hecho en los chats sí, pero, está la palabra pero de, pero de Paul. El, es... el primero que debe estar preocupado con toda esta novela mientras De Paul hoy bailaba el tema nuevo, muñecos. Sí, de sí, sí, es Alejandro Struessel. Ese claro. debe ser el más preocupado de toda esta novela, porque los otros protagonistas buscaron el escándalo, mm. tanto de Paul como Camila. ¿Y Tini? Y le... Tini queda, viste, esa porque no tiene por qué estar inmersa en toda esta historia, sí. pero que la va a manchar, como dice Nancy, yo creo que sí. Sí, yo creo que van a salir todos muy manchados, digamos. A Camila... Sí. Por eh, lo que dice manchados, el entorno de Camila chicos, tiene mucho estamos, para contar. A ver, ¿por qué porque él también hace una denuncia por hostigamiento? La familia de Camila, que es pesada, capaz que tiene miedo de Paul. Bueno, ¿Qué sabe del papá no, de, de bueno, Camila? qué dijo, que yo Camila lo que sé de tu papá. 10 años no, con esa familia, no un día ni dos. Él digo, conoce cap, a Horacio Holmes, a ver, capaz sabe, Camila, sabe quién es Rodrigo Horacio Holmes, por eso también le tiene, sí. él dice que le tiene un poco de temor por estas amenazas, por eso denuncia. Claro, bueno, por eso no, te digo, no denuncias. No denuncias. por ahí denuncia porque tiene miedo, bueno, no y, para joderle la vida y de él. Y Camila le dijo, bueno no me Camila conoces a mí, ¿y de bueno, qué sos capaz vos y tu familia, querida? Bueno, Rodrigo los conoce muy no. bien. Sabe de que son capaces. Bueno, bueno, bueno. Son, bueno. ¿Son no, todos claro. bravos, no, no, acá, todos no, no, de temer. Te digo, vamos a cambiar de tema. Sí, sí. Ay, Dios. Pero por eso, pero, pero creo que en este cruce... Es... De amenazas, de dichos. Esto sí. puede terminar peor. No sé, tengo esas. Pensar que estás hablando que de una, está Que está levantando la vara hacia un chica lugar. Chicas, gente es tan joven, ¿no? Gente sí. tan joven, llena de plata, que podría estar feliz. Que, y sí, este, pero hay este, criaturas acá, Laura que ...terrible, claro. Pobres chicos, chico, ¿no? Terrible. Una historia de Y la así etapa como de dice, caras, Y como, así como dice Guido, que ella no permitió que los chicos fueran solos a determinado lugar, ella puede justificar. No quería que fueran solos por tal o tal motivo, tal circunstancia que quizás rodean a De Pol, que a ella no le gusta. Son adictos a la cámara, todos estos. Sí, sí, sí canta. Sí. Si no, no, sí. esta es situación good. los desborda igual. Sí, sí, no sé para si mí si también. Pero desborda vamos a continuar, oh. la verdad que esto fue un último momento, oh. pero se nos terminó el oh. programa, compañeros, compañeras, esto fue todo, esto fue Intrusos del Espectáculo. Mañana los espero aquí.